Hola a todos. En este ejercicio vamos a aprender a utilizar la función buscar V, así como la validación de datos. Eh, para ello contamos con los servicios y productos que vende una peluquería, en los cuales tenemos el servicio, su precio con IVA ya incluido y el descuento que se aplica en cada uno de ellos a los clientes habituales. Y por otro lado tenemos, aquí abajo tenemos la factura, con los distintos datos que lleva la factura, que puede llevar una factura. Entonces, en primer lugar vamos a empezar con la fecha. La fecha vamos a utilizar la fecha de hoy. Eso es igual, recordad que las eh, funciones todas empiezan por igual, hoy, abro y cierro paréntesis. Esta función de la hoja de cálculo permite, cuando yo le dé al intro, ponerme automáticamente, si os fijáis, la fecha del sistema, 1 de noviembre. De forma que, si el ordenador está conectado a internet, como es habitualmente hoy día, la... Eh, fecha va a estar correcta, salvo que se trate de ordenadores de fijos, de torre, eh, cuya pila de la placa base esté acabada. En ese caso sí puede ser que la fecha sea incorrecta del ordenador. ¿vale? Pero recordad que esta fecha siempre nota esa función, la fecha que figura aquí en el ordenador. ¿vale? Siguiente paso, vamos a utilizar la validación de datos. Para utilizar la función buscar v, yo voy a tener que buscar aquí la descripción del producto, que lo tengo aquí, en esa tablita donde tengo los precios. Entonces, eh, para utilizar, para que no me dé errores, para evitar que cuando yo utilice la función buscar v eh, me aparezca errores y complicar mucho las funciones, lo que vamos a hacer es que voy a insertar aquí encima del 1 una fila, insertar fila encima. Eh, esa fila la voy a poner eh, sin relleno y la voy a poner todo, vale, que esté más o menos los datos igual que están aquí, esté a la izquierda y esté centrado. Le voy a llamar producto 0. En ese producto le voy a poner que aparezca un punto, precio cero e IVA 0%, perdón, y descuento 0%. ¿Vale? Los, más o menos los mismos datos que tienen el resto de productos. ¿Para qué utilizo esta fila? Pues para que no me aparezcan errores después cuando yo utilice la función buscar V. Entonces vamos aquí abajo. Primer paso para utilizar la función buscar V. Voy a copiar todos estos datos eh, lo selecciono, botón derecho, copiar. O clic aquí arriba, copiar. Y voy a seleccionar aquí el rango de las celdas de la factura donde yo tengo que seleccionar después los servicios que ha eh, consumido o que ha disfrutado cada cliente. Selecciono ese rango y nos vamos al menú. Datos, validez. En este menú, tengo que seleccionar aquí, en el desplegable, seleccionamos lista. Y en este... Lo único que hacemos es botón derecho, pegar. Como veis, lo que hemos pegado es esta lista de aquí, la lista de servicios y productos disponibles en esta peluquería. Le doy a aceptar y automáticamente me ha aparecido esto. Esta flechita lo que hace es, si yo hago clic, aparece un desplegable donde fijaros aparecen en el mismo orden, porque lo he dejado en el mismo orden, los productos o servicios de los que dispone esta peluquería. ¿Vale? Como veis, de aquí arriba nos lo hemos llevado para acá, aquí abajo. Vale. Y en primer lugar aparece este ficticio que hemos creado con un punto. Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar uno de ellos, por ejemplo, lavar corte y peinado, muy habitual en una peluquería. Imaginaros que además le pone a esta clienta, le pone una ampolla hidratante, María López se llama, y también le va a utilizar una mascarilla. Aquí, para que nos aparezca el precio de ese producto o este servicio que le ha prestado, vamos a utilizar la función buscar v. Pues empezamos, como siempre las funciones empiezan por igual. Buscar v, abro paréntesis, y aquí me aparecen las partes de la función. Este triángulo nos indica en qué parte estamos ahora mismo, que es la primera. Criterio de búsqueda, es decir, ¿qué quiero buscar? Pues quiero buscar esto, este servicio. Punto y coma. Y el triángulo negro me pasa al siguiente. Matriz. Es decir, matriz donde yo voy a buscar. Ojo. Vamos a buscar aquí. ¿Por qué no he cogido la primera columna? Porque para que la función buscar v funcione, tengo que seleccionar sí o sí una matriz donde el valor que yo estoy buscando esté en la primera columna de esa matriz. Es decir, aquí he seleccionado desde la b. 6 hasta la D 17. De forma que en la primera columna de esta selección está el valor que yo voy a buscar. Vale, Me da igual la fila en la que se encuentre, pero sí tiene que estar en la primera columna de esa selección. Punto y coma para pasar al siguiente. Índice. Índice se refiere a el número de columna en el cual se encuentra el valor que quiero que me devuelva aquí. Yo aquí quiero que me devuelva el precio. Pues me voy a esta matriz que yo aquí he seleccionado y tengo una. 2. El precio está en la columna número 2 de esta matriz. Luego escribo 2 en número. ¿Veis? Y al final, siempre, siempre, siempre, vamos a poner 0. Punto y coma 0. ¿Para qué? Porque si indico 0, es lo mismo que indicar falso. Lo que hace es que me va a buscar exactamente esta frase, tal cual aparece aquí, con las mayúsculas correspondientes y las minúsculas mmm, igual. Es decir, me va a buscar la frase exacta. Si yo pusiera 1 en lugar de 0, me buscaría una coincidencia que se pareciese, pero no tiene por qué ser exacta. Y yo lo que quiero es que me encuentre exactamente ese producto. No hace falta darle al paréntesis de cerrar. Puesto que al darle al intro, automáticamente me lo pone. Le doy y ya lo tenemos. Lavar, corte y peinado, 15 euros. Lavar, corte y peinado, 15 euros. Si yo quiero arrastrar para abajo, me va a dar error, porque tengo que fijar un dato. Vamos a arrastrar para que lo veáis. Arrastro y fijaros, aquí ya me aparece error. Si hago doble clic, puedo ver las celdas que me está cogiendo en esa función. Fijaros que me ha arrastrado la matriz cuando yo no quería que me la arrastrase. Entonces, escape, tecla escape para salir. Y me voy a modificar la primera fórmula. Siempre modificamos la primera, la que hemos escrito. Me voy aquí a la matriz, hago clic en medio del B6 y le doy a la tecla F4. Repito, mismo proceso con la otra celda, la D17F4, y me ha añadido los cípulos del dólar, delante de la B y delante de la 6, delante del D y del 17. Le doy al intro, y ahora cuando arrastre sí, me va a dar perfectamente esa función. Me va a, dar el, me va a dejar fijada esa, esa matriz. Sin embargo, ¿por qué me aparece aquí no disponible? Pues porque no le he puesto... Eh, ningún valor aquí, entonces no hay disponible ningún valor aquí que esté en blanco, porque el que hemos puesto aquí llevaba un punto. Si yo desplego aquí y selecciono el punto, automáticamente me aparece cero, ¿vale? No os preocupéis porque ahora con el formato condicional ocultaremos los ceros y los puntos. Ya tenemos calculado el precio de los productos que hemos consumido que o cliente ha consumido ahora vamos a calcular el descuento que se le aplica a dichos productos pues de nuevo utilizaremos la fórmula buscar v igual, buscar v abro paréntesis valor buscado de nuevo el producto, punto y coma eh, matriz en la que buscar fijaros aquí, pues la misma da igual que seleccionemos ¿vale? o no, el enunciado la primera fila punto y coma Aquí, como ya hemos visto antes, tenemos que fijarla, luego antes de seguir, hago clic en medio del B6, le doy F4, clic en medio del d 17 le doy a F4 y ya la tengo fijada. Siguiente, siguiente eh, argumento es índice, es decir, el número de la columna en la cual está lo que quiero que me devuelva, pues 1, 2, 3, está en la tercera columna de esa selección que yo he hecho, pues escribo 3 con número. Y punto y coma, cero. Siempre para terminar. Le doy al intro. Y me falta que... Aquí me ha devuelto el porcentaje, pero ese porcentaje lo tengo que multiplicar por el precio. Y el descuento siempre lleva el menos, símbolo menos, delante. De forma que... Arrastro para abajo. Ya tendríamos el descuento de estos productos. Vamos a ponerlo en formato numérico para que aparezca con dos decimales. Selecciono, le doy clic a este botoncito, formatear como número. Ya lo tenemos. Eh, voy a copiar el, eh, para que tenga el mismo borde. Selecciono la celda que está bien. Le doy aquí a clonar formato y selecciono las otras dos de forma que ya aparece el borde automáticamente. Vale. En el caso de la mascarilla, precio 3, descuento 3. ¿Por qué? Me voy aquí, mascarilla, descuento el 100%. Es decir, no se le cobra a esta clienta. El precio final. ¿Cómo es el precio final? Pues sería el precio original más el descuento. Se pone más porque el descuento ya lo hemos puesto en negativo. ¿vale? Si el descuento lo hubiésemos puesto en positivo, aquí tendríamos que poner menos. Se restaría en lugar de sumarse. Hago clic, arrastro para abajo y ya lo tenemos. Vuelvo a seleccionar la celda que estaba bien del formato. Copio y aquí. Y ya tengo automáticamente mi borde. Perfecto. Ahora vamos a sumar. ¿Cuánto es el total que va a pagar esta mujer? Esta clienta. Para poner la suma hay dos maneras. Una, escribiendo la función. Igual suma. Abro paréntesis. Selecciono el rango. Y le doy al intro. O bien, voy a borrar. O bien, podemos. Hago clic en la celda. Me vengo aquí arriba. Donde pone este epsilon Esta letra griega. Y le doy a suma. Y automáticamente él me va a detectar los números que hay por encima. Me selecciona el rango que está por encima. Si está, estamos de acuerdo, le doy al intro y automáticamente me lo calcula. De forma que el total de esta factura serían 18. Voy a ponerlo un poquito más grande. 18,25. Vamos a poner un tamaño, por ejemplo, 14. Que se vea correctamente. Ya lo tenemos. Ya tenemos esta eh, factura. Nos falta... Aquí vamos a borrar y vamos a utilizar también la función buscarV, para que nos devuelva también la referencia del producto. Vale, aquí tenemos un pequeño eh, problema y es que como os he comentado antes, para utilizar la función buscar V, en la primera columna que tiene que aparecer siempre tiene que ser el nombre de la, del la. Tiene que ser el, el, el objeto que estamos buscando. De forma que si yo quiero que me funcione, esta columna debería estar situada aquí, a la derecha. Así que, o bien la muevo hacia acá, y la pego por ejemplo por aquí, una opción, o bien aquí escribo, por ejemplo, producto igual voilà, a esta celda, ¿vale? Y automáticamente, clic y arrastro para abajo la fórmula y ya lo tendríamos. Dos maneras de hacer lo mismo. Entonces, voy a dejar la segunda que acabo de hacer. Me pongo un producto igual, buscar, buscar, v, abro paréntesis, valor que estoy buscando, este producto o servicio, punto y coma, matriz, de nuevo selecciono esta matriz, ahora está aquí, con el producto o servicio situado en la primera columna, punto y coma, eh, voy a fijar ya la matriz, presionando F4 y F4, ¿En qué columna está lo que quiero que devuelva? ¿Dentro de la selección? Pues en la 1, 2, 3, 4. Está en mi cuarta columna. De forma que yo escribo 4. Punto y coma. Y siempre al final ponemos 0. Le doy al intro. Y ya tenemos el producto correspondiente. ¿Vale? Copio. Formato. Aquí lo ponemos centrado. Y le quito sin relleno. Ya lo tendríamos ¿Vale? De forma que en la mascarilla es el producto número 10, con referencia número 10. Correcto. Última cosa para terminar este ejercicio. Vamos con la ayuda del formato condicional a ocultar todos los ceros y, pun y los puntos, las celdas que tienen únicamente un punto, de esta tabla. De forma que aparezcan en color blanco. Para ello selecciono el rango. Nos vamos aquí, a este botón que pone condicional y nos metemos en condición. Es lo mismo que si vamos a formato, condicional, condición. Ambos nos llevan a esta misma ventana. En esta ventana vamos a ver, valor de la celda es igual a 0. Como es un número, no se pone entre comillas. Aquí el estilo, el primero que nos aparece es estilo nuevo, que es el que vamos, nos permite personalizarlo. Entonces, el color de la letra la tenemos aquí, en la Cuarta pestaña, que se llama Efectos tipográficos. Color de la letra, voy a seleccionar el color blanco. Le doy a aceptar. Y antes de darle a aceptar, voy a añadir el segundo eh, efecto el formato condicional. Le doy a añadir y me permite añadir otro. En este caso voy a poner que el valor de la celda sea igual a entre comillas punto. ¿Por qué pongo entre comillas? Porque en este caso el punto me está actuando como si fuera un texto, no es un punto decimal. Entonces, si yo no pongo las comillas, me va a dar error, no me lo va a detectar eh, ese punto. Entonces me meto de nuevo aquí, en aplicar estilo, y selecciono estilo nuevo. Efectos tipográficos y el color blanco. Aceptar, le doy a aceptar, y ya tenemos. Me ha ocultado, fijaros, lo que son las, lo las celdas que llevaban el punto y todas las celdas de las cuales aparecía un cero. Aquí le voy a quitar el formato, el borde... Como veis, tengo seleccionado un borde, aceptar, aceptar. Y aquí igual, formato de celdas, me aparece también otro borde, aceptar. Ya lo tengo. Último paso que haría, ya definitivo, para tenerlo perfecto el ejercicio, sería preparar esta hoja para imprimirla en PDF. Recordamos cómo se hacía. Con, me meto en el botón vista preliminar, que es este que está aquí, que pone alternar previsualización de impresión, es decir, vista preliminar. Hago clic en el folio con la lupa. Y ya está preparado para imprimir. Si no estuviese preparado, yo aumento aquí o disminuyo. Aumento hacia la derecha o disminuyo hacia la izquierda la escala. De forma que me permite eh, mostrar o delimitar la zona que yo quiero que se imprima de este ejercicio. Por ejemplo, aquí se corta con, la, con respecto a lo que aparece abajo. Pues me voy aquí a la X, cerrar previsualización. Me voy a ver... Salto de página y abajo, fijaros que me aparece, si yo aumento la escala, me aparece aquí esta línea azul que corta. Aquí tenemos la página 1 y aquí en pequeñito la página 2. Esto significa que si yo hago clic y arrastro ese, eh, ese, eh, esa línea azul, me permite arrastrarla y eh, modificar la zona que se va a imprimir. Si aún así no me dejara, como en este caso no me deja, fijaros, subirla. Hay otra manera de decirle a la hoja de cálculo que solo quiero que me imprima desde esta celda para arriba. Selecciono el rango que quiero imprimir y me voy a eh, formato, zonas de impresión, definir. Y fijaros que automáticamente él me ha detectado que todo esto de aquí no lo va a imprimir. Eh, pero incluso quiero que me imprima hasta ahí. Voy a modificarlo de nuevo, formato, zona de impresión, definir. Y fijaros que automáticamente, cada vez que yo le doy, me define o me modifica la zona de impresión. Ver normal, le doy a previsualizar, perfecto, ya lo tendría perfecto para imprimir. Me faltaría modificar aquí los bordes. Si yo quiero imprimirlo en PDF, simplemente le daría aquí este botón, me indica la ventana donde quiero guardarlo y le daría a guardar. Vale, le doy aquí, lo guardo, por ejemplo, aquí en el escritorio, buscar datos, guardar. Y automáticamente me lo está exportando a PDF. Cierro la vista preliminar y ya lo tengo. Vale, aquí vemos el archivo ya impreso en PDF. En este caso me he impreso porque tenía seleccionadas todas las pestañas. Escape, guardar. Y eso es todo. Cualquier duda me preguntáis.